Nada. Totalmente es así Pero les voy a contar el deseo de una persona Que no es cualquiera dentro del mundial no ¿Quién? El secretario general del comité organizador Del mundial Qatar 2022 ah, ¿Cuál es su deseo? Bueno, ¿cómo es? se llama? Hassan Altawadi, así es su nombre sí. es Este hombre que vemos en imágenes sí. eh, Dialogó con la agencia nacional Tela ¿Y ¿No? eh, saben qué dijo? ¿Qué? ¿Cuál era su mayor deseo? que Messi levante la copa. Uh. Uh. Sí, pero porque se lo dijo a Telam, capaz que después lo no, agarra. No, no, mirá lo que y dijo, otro, textuales a palabras que están muy entusiasmados de ver a Messi levantar el trofeo en la que podría ser su última Copa del Mundo sería, dice, algo realmente especial para nosotros como organizadores. Si lo dice el organizador, claro, chicos, para mí cumple. ya Mirá. que se cumpla. Ya estamos, eh. Ay. Yo me pone la piel, a mí sabés quién me parece que está así como envidioso y que va a hacer todo lo posible para arruinarle eso. ¿Cristiano? No, ¿Quién? Mbappé. Y okay. Mbappé está muy envidioso. Está como competitivo, sí, sí, sí, no sí. sé por qué lo no veo no, como que le choca que Messi tenga. Y en encima el equipo, Francia es como claro. fuerte, ¿no? Claro. Sí, y es el último campeón, acordaste, ganó el ah. Mundial 2018. Bueno, es que no tengo Hay muy... una maldición, yo les comento a las sí, menos futboleras sí, sí. No sé si Pablito lo sabe, hay una maldición que el que sale campeón queda afuera en primera ronda. Ah, ah. Mirá. Francia salió campeón el 98, bueno. afuera en primera ronda en Japón. Sí. Eh, Alemania salió campeón que nos gana nosotros, afuera en primera ronda en el último mundial, y así hay dos o tres ejemplos más. Bien. Con lo cual, con lo cual, podría quedar afuera Francia en primera ronda. Ay, hacemos, no, es que desee, no es que se lo deseemos. No es que sí, bueno. se lo deseo, pervorosamente. <risa> pero a veces bueno. si la cosa sucede. No, la cara de Mbappé, no, yo me muero. Me encantaría ver la cara de Mbappé. Porque de lo veo onda. como competitivo. Antes lo veía como simpático y ahora lo veo como competitivo. No, es mala onda Mbappé. No. Dice que, mala onda, que tiene onda. como mala onda. Bueno, con Neymar se lleva mal. a donde, a dónde te lleva. Así nosotros estamos felices porque si lo, el comité organizador dice que quieren vamos, vamos. que Messi levante la copa en este mundial. Y que vamos a decir yo nosotros. Creo que ya está. <risa> Aparte lo que destaca sí. es que dijo que viene encendida la Argentina sí, y que sí. la verdad es que hay muchas expectativas con este resultado final. Y además, otro de los sueños que tienen desde el Comité Organizador sí. es que en algún momento se cruce Qatar con Argentina, que podría pasar de, o no. Sí, puede pasar, creo que en cuartos podría pasar. Claro, exactamente. Exactamente. Ah, sí, en cuartos no, de final dos terminan en sus grupos respectivamente. Claro, Primero, si ¿quieren la final? ¿Quieren la final Qatar a la Argentina o en alguna instancia? En alguna instancia. Ah, Se sí. conformarían con eso. Qatar no le da para la final. Tendría que hacer un mundial perfecto Qatar. No hay que ver sé. si le da para pasar la fase de grupos a Qatar. Bueno, ¿Ah, pero ¿sí? mira, cual, muy, cualquiera equipo... que llegue a la final que nos beneficie a nosotros. O cualquiera Por va Por supuesto. Bien. <risa> sí, sí, sí, sí, que venga <risa> bienvenida sea Qatar y Argentina a sí, la sí, final. Para la final contra Qatar, buenísimo. Eso <risa> no bueno, no hay que subestimar al rival, rival nunca, jamás. Haciendo jamás. Gigante. Pero bueno, ¿qué le vamos a decir al organizador si nosotros también queremos exactamente Por lo supuesto. mismo? No. Puesto, paso a que... paso, ¿eh? Debut contra Arabia Saudita, que hoy eh, Sofía se ha venido vestida de ese color. Ah, claro. Y vamos bueno. a ir este, viendo qué Traerme sale. Gracias, Ay, gracias No, no, sáquenlo porque salite. ese no No, ese, ese no, ese no, eso sácalo Sácalo Adri, porque ese la verdad No nos trajo para nada suerte, así que vamos a hacer cabuleros se llama ese Chico Martínez de apellido? Ay, uh, no también. sé, pero sí, sí, sí. No, Seguimos no, con no, la va. música del campero. El Chapo Martínez sí, Inventate algún otro cantito so que ponemos No, tuyo. sí, porque me voy a inventar uno para llevar el carrito y El que el otro día un viral estuvo muy bueno, eh Sí. El de La Escaloneta, que bailaban los amigos arriba está, de la mesa, ah, que, se cabe, bueno, que se cae el Vamos a buscar una con la productora aquí. Una la canción, algo. Vamos Gracias, a armar una canción. Sofía Fernández, que va sumando porotitos. Se veremos. Le acaba el tiempo, pero bueno. La gente sigue preguntando en las calles. Días. Claro, Sofía Fernández viaja a Qatar y sí, todavía claro. lo está, está por verse. Está por verse, punto <risa> suspensivo. veremos qué pasa sabes que te ponen el dólar al Qatar, sácalo antes, Sofía. <risa>